Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se van conectando a este quinto conversatorio que se da en el marco de la agenda de las Bibliotecas Populares y Comunitarias. De a poco, pues esta agenda va terminando su recorrido por la ciudad de Medellín. En este momento, pues estamos en la zona 5 de la ciudad, que curiosamente, pues es la única zona que está conformada por una sola comuna, El Poblado, que es un territorio bastante extenso. Entonces, pues bueno, vamos dando ahí la bienvenida a las personas que se conectan. Eh, les recordamos que este proyecto o esta conversación, pues se da en el marco de la agenda entre Libros y Letras, Recorremos la Ciudad. Con esta agenda de las bibliotecas populares y comunitarias lo que pretendemos es hacer una ruta itinerante por toda la ciudad de Medellín donde podamos entrar a fortalecer los diferentes ecosistemas leos que hay en los territorios, tanto urbanos como rurales, pero también poder consolidar otros ecosistemas LEO para la ciudad de, de Medellín. Entonces, pues en este momento vamos a dejarles con un video de lo que es la filosofía de esta agenda para la ciudad de Medellín. ¿Quién diría que después de meses de no vernos volveríamos mejor preparados, con más curiosidad, con más libros y en otros espacios? ¿Que nos veremos caminando por las calles, le demos en casa, en los parques y en las bibliotecas? ¿Quién diría que podremos estar mejor? ¿Que las lecturas pendientes tienen otra oportunidad, las historias imaginadas y vividas? más motivos para ser contadas. ¿Quién diría que ahora tú puedes estar con nosotros, leer y escribir con nosotros, caminar con nosotros, construir con nosotros? Porque la agenda Leo de Revipoa nos une desde julio a noviembre y ojalá para siempre. bueno pues entonces con este video vamos dando inicio a nuestra conversación para ello quiero invitar a daniel daniel bienvenido hola dani muchas gracias muy contento nuevamente de estar con ustedes otro sábado cierto desde Revipoa también agradecemos mucho a quienes nos van conectando quienes están en sus casas y comienzan a seguir esta transmisión recordemos conversatorio de la zona 5 buscando las huellas de memorias perdidas, cierto, un potencial demasiado histórico en este territorio, dentro de ocho días tendremos el recorrido, vamos a tener unos, unas visitas bien especiales para que nos sigan en las redes y quien desee participar nos lo comunique. El día de hoy, entonces, tenemos a tres invitados muy especiales, a Ana Cristina Ocampo, de la Biblioteca Pública El Poblado. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. También tenemos gracias. a Juan David Rojas que trabaja en la Casa de la Cultura El Poblado. La Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, hermano, y a doña Hilda Inés Escobar, que es habitante histórica de la Comuna 14 del Poblado. Doña Hilda, ¿cómo está? Muy buena tarde el micro apagadito mi señora Buenas tardes a todos aquí tratando de que todo salga muy bien no, Muchas gracias por aceptar esta invitación, como decía Dani, este proyecto es ganador de la beca de estímulos de la Secretaría de Cultura Ciudadana eh, estímulo tipo 4 de ciudad y también hace parte de la juntanza bibliotecaria que este año pues, está adelantando una agenda bien especial para que también la busquemos por ahí, bueno, pues, vamos a hablar un poco de la comuna 14 o de la zona 5, pues, como decía Dani, está la particularidad de que nuestra división político-administrativa, pues, es la única zona que cuenta con una comuna, y bueno, para entonces comenzar a hablar y que nos pongamos bien en sintonía con todo este eh, contexto histórico, porque hablamos del Valle de San Lorenzo, ¿cierto?, uno de los inicios de nuestra villa en el poblado, en, de cuando la naciente ciudad de Medellín. Entonces, doña Hilda, queremos darle la palabra un poco para que usted, desde su experiencia tan particular, pues por ahí a manera de incidencia, comento que doña Hilda, su familia habitó en el poblado desde 1800, entonces eh, hay bastantes cositas por contar, para que nos cuente entonces la historia de su familia, lo que sepa de la historia del poblado, esa división político-administrativa, ¿cierto? Todas esas cositas que tiene este territorio bien especial para la ciudad. Entonces, doña Hilda, adelante. Tiene toda la palabra, mi señora. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. A ver, mi, mi comuna 14, de poblado, pues es una comuna que tiene bastantes añitos que nació, eh, como creo que casi todas, eh, con unos caseríos. Eh, eh, lo que pasa es que esta zona, pues, los primeros habitantes fueron arrieros, eh, también, pues estaban las cintas de las personas eh, más pudientes, pues, digamos, en Medellín, y, y pues, Genial, aquí bien, habían estado. Y muchos eh, de los... Está Eh, así, se ahí, escucha bien. Ahí está como vamos. A, sí, adelante. De nuevo, qué pena, bueno que estaba comentando. Se ¿Sí, sigue sí, recortando. Sí, como si se fuese un poquito la señal. Sí, y creo que intentemos ahí. Bueno, la comuna 14 Porque, es, si una cura... bueno, eh, es una comuna particular, en esta comuna, eh, pues aquí se se reúnen todos los estratos sociales, a mí no me gusta hablar de estratificación, pero así nos tiene eh, demarcada la administración, entonces aquí hay... Del 1 hasta el 6, que eh, anteriormente pues, no funcionábamos con estrato, sino que simplemente éramos los habitantes de la comuna 14. El poblado siempre ha tenido una zona como más urbana, que es la parte de poblado centro, y la parte más arriba, que hasta 1971 fuimos rurales. En 1902, a partir de los 70, nos declararon urbanos y, y son los territorios como que no tienen una planificación real obvio que en este momento ya estamos por carreras Doña y por Lina, calles pena, disculpe, hagamos, de... algo. hagamos algo que se sigue entrecortando entonces eh, si quieres se sale de la sala y vuelve a ingresar. De pronto eso mejore la conexión y nosotros vamos aquí conversando. Qué pena, pues, con quién es. Y si apago de la de cámara, la es que a veces la sí. cámara interfiere. Si apago Bien, la está, cámara, es que a veces la problema. cámara interfiere. Listo, Exacto, Ahora, bueno. De... Ya me vieron sí, y ya. Bueno, listo. Sí. Bueno, el poblado siempre ha sido una comuna de todas maneras era algo extraña, como venía diciendo, eh, la parte central por poblado, centro, pues donde estaba el parque del poblado, que todo el mundo lo conoce como el parque del poblado, pero que el verdadero nombre es el parque fundador, y que, pues, donde está toda la historia que nos contaron de las chocitas y todo eso, pero bueno, esa siempre ha sido la parte urbana del poblado, donde estaban las escuelas, públicas, la Francisco Herrera Capuzano, que es donde hoy funciona, la Casa de la Cultura, y la Guillermo chavarría que está en el marco de la plaza, que una era de hombres o varones y la otra era de niños. Pues la ahora solamente está la de niños y la Guillermo chavarría que en la actualidad es mixta y que está escrita a los la parte doña Hilda, alta, de no, ganas. yo creo, discúlpeme de nuevo, qué pena, qué pena. Doña Hilda, no, qué pena, sino que está diciendo información muy valiosa y muy importante y se entrecorta mucho y no la perdemos. Yo creo que hagamos lo que le menciono, si quieres sale un momentico, reinicia el dispositivo y vuelve y se conecta, que eso a veces mejora y tranquila que nosotros por aquí vamos conversando de otras cositas. Eh, pero sí, es que es muy importante todo lo que nos dice, entonces, muchas gracias doña Hilda, entonces, no, pues continuemos nosotros por aquí con Ana, Ana, cuéntanos tú qué labor realizas, en dónde estás, ¿cierto?, qué trabajo se viene adelantando en la biblioteca pública, el poblado, el contexto, el impacto, ¿cierto?, un poquito de la historia y muy importante, quiénes son, bienvenida de nuevo Ana. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Sí se me escucha bien? Sí, bueno. Eh, bueno, primero que todo, nuevamente Ana Cristina Ocampo. Yo soy eh, profesional en planeación y desarrollo social, eh, que justamente pues, por acá me encontré con una colega que, Dani, que es Daniela, y que me alegra mucho pues, como ver que varios colegas trabajamos en, en el tema bibliotecario. Eh, trabajo en el sistema de bibliotecas desde el año 2020, eh, es decir, todo lo que lleva la pandemia en el área de gestión social y cultural. Eh, esta área, pues, tiene como la intención de, de abordar, pues, todo el tema eh, de ciudadanías, de memorias, de agenda cultural de la biblioteca eh, centrada en un territorio, cierto. El sistema de bibliotecas públicas es un eh, Está conformado por alrededor de 35 unidades de información, entre las cuales algunas son bibliotecas, otras parques bibliotecas. Eh, hay también centros de documentación y también está la biblioteca pública piloto, que es como el eje central. Eh, esta biblioteca, que es la biblioteca pública piloto, es de, de poblado, disculpe, es una de las más nuevas del sistema de biblioteca realmente. Eh, se inauguró en el año 2017 con la inauguración de, de la uva ilusión verde que justamente ahorita que hilda vuelva a entrar ella conoce bastante bien también la historia de la uva la UA ilusión verde está conformada por cuatro instituciones que son la fundación epm la biblioteca el poblado buen comienzo y el INDER, cierto y la intención de esta de esta uva es dar vida a al espacio público porque anteriormente era un espacio que estaba encerrado eh, alrededor de los tanques de almacenamiento de agua, ¿cierto? Y entonces la misma comunidad como en unas jornadas de vida y equidad eh, decidió qué instituciones quería que estuvieran en este lugar. Y entonces por eso llega a la biblioteca pública al poblado a, a empezar a hacer temas de, de, pues de, de documentación, de tema bibliográfico, pero también hay un tema bastante importante para la biblioteca y es que si estamos asentados en un territorio es importante que haya información del, del territorio, ¿cierto? Porque si estamos ahí como ajenos a, a lo que pasa, pues no tiene sentido porque por algo es pública, ¿cierto? Entonces tenemos una intención que es el servicio de información local que es como uno de los ejes principales de, del tema de, de memoria, ¿cierto? Que la intención es que Toda esa memoria que se ha construido en la comuna, que, eh, que es mucha, pero que ha tenido demasiadas transformaciones, no se pierda con el pasar de los años, ¿cierto? Entonces, por eso el servicio de información local, pues todavía está muy en construcción, porque desde el 2017 acá, pues han venido pasando distintas eh, situaciones, por ejemplo, el tema de la pandemia, entonces no hemos logrado, pues, como una documentación bastante amplia de la comuna, pero venimos en ese proceso. Entonces, por ejemplo, eh, desde 2017 eh, tenemos un proceso que se llama Memorias Vivas y con él hemos venido trabajando en, en buscar eh, plasmar esas memorias que, que tiene la comuna eh, en, torno a, en torno a las casas patrimoniales que muchas ya quizás no están porque, eh, porque las transformaciones que hay en la comuna por la construcción de edificios, entonces, esos lugares que eran de encuentro y que ahora pues quizás ya se perdieron, eh, un elemento muy importante de la comuna y es que al ser, pues no, no se reconoce que hay siete acueductos comunitarios que se gestaron pues de, de muchísimo tiempo atrás y que todavía se conservan esas formas de organización y muchas y varias de las comunidades todavía se abastecen de esos acueductos. Entonces, buscar plasmar también ese tema y hay otro tema bastante importante y es que, no, que nosotros como tal no lo hemos plasmado tanto y es el tema de las matronas. Porque la comuna eh, particularmente es, eh, ha tenido un fuerte liderazgo por parte de las mujeres. Hilda, por ejemplo, es una gran líder eh, y, y es hija de una, de una gran líder. Doña Marta Vasco también es, una, es la cabildante del adulto mayor y es la presidenta del, del cabildo mayor de, de Medellín y también es hija de una de las de una líder que fue muy importante en la comuna entonces eh, la intención de la biblioteca es es empezar a plasmar esas esas memorias que se han ido de generación en generación pero que probablemente se vayan yendo un poco se vayan perdiendo si no se si no se empiezan a escribir entonces eso es más o menos un poco de lo que hemos venido haciendo ana muchísimas gracias un proceso pues ahí Bien fuerte, aprovechamos para saludar a nuestro amigo Joaquín Arley, otro colega de Planeación, que se nos conecta y por aquí nos manda un saludo, diciendo que muy interesante este acercamiento a una comuna que guarda tantos secretos. Entonces, bueno, vamos entonces a volver a escuchar a doña Hilda. Doña Hilda, adelante. Vamos a ver cómo nos va esta vez. Bueno, espero que nos vaya muy bien. Igual va a seguir con la cámara apagada, a ver si así me da mejor sonido Bueno, entonces eh, ya me ha... creo que ya saben mi nombre mi nombre es Ilda Inés Escobar, nací de criada en esta comuna eh, toda mi familia, la familia por parte de mamá y por parte de papá son de esta comuna eh, toda mi vida ha estado siempre en esta comuna y bueno, líder hija de una gran líder y ahora pues yo sigo sus espacios y soy líder social y comunitaria en esta comuna y con una abuela relatora de historias y por eso yo en este momento pues eh, ojalá supiera mucho más de la historia de la comuna pero lo que hice lo comparto entonces pues como venía siendo esta comuna eh, era en la parte eh, digamos de vacaciones y, y donde estaban las fincas de, de las personas que vivían pues en el centro como alrededor del parque bolívar y del de barrio plado entonces aquí tenía su, sus fincas de descanso eh, eh, pero anteriormente pues aquí habían la gente que tenía tierras de tierra mucho más grandes y tenía los esclavos y los sectores eh, de estratificación más baja dos tres y a veces hasta uno pues generalmente de todos somos descendientes de esclavos porque los vamos al darle libertad a sus esclavos parte de la libertad era darle pues un un lote o un pedazo de, de, de tierra de toda la que tenía. Entonces, así se fueron como conformados, cuando pongamos yo vivo en el sector del Garabato, y así se conformó el Garabato. Eh, eh, nosotros fuimos rurales hasta los años 70, y por eso venía diciendo que la comuna, siempre la parte centro del poblado, lo que era el parque del poblado, o lo que es el parque del poblado, eh, digamos hasta empezar lo que era el parque Leras era como la zona urbana porque el parque Lleras fue posterior o la o el barrio lleras, no solamente el parque sino el barrio lleras fue posterior que fue creado por el, por el banco central hipotecario donde la gran mayoría eran empleados de las textileras de, pues de esta ciudad pero yo vuelvo y me concentro en la parte alta del poblado, donde no crecimos como sin planeación. Anteriormente, nuestros abuelos, pues así, eran campesinos y tenían una extensión de tierra donde, aparte de tener su casa, pues tenían sus cultivos y muchos tenían su ganado. Igual también muchos eran arrieros y salían pues, de acá de Medellín hasta Puerto de Río con su con sus mulas a, a hacer el comercio a llevar el comercio lo que podían llevar de acá y lo que llegaba de esta ciudad para poderlo pues, trasladar a otro sitio mm, a ver mi familia mi familia mi mi abuelo materno se llamaba Fauriciano Mesa y, y mi abuela se llamaba Susana Ángel Fauriciano, acá de Garabato donde aquí hijo eh, pues aquí tenía a su mamá la tierra heredada de sus abuelos, pues de sus padres y mi abuela eh, venía del sector eh, que ahora conocemos como San Lucas pero que es anterior se conocía como los mangos y por eso ahora se conocen los mangos San Lucas porque nosotros hasta no teníamos sino una sola iglesia que era la iglesia del marco de la plaza que era la iglesia San José del poblado todo el mundo eh, pues toda la parte alta del poblado pues para ir a sus oficios religiosos y los bautizos de los hijos y los matrimonios y los Entierros todos eran en la iglesia San José del Poblado en el templo San José del Poblado y los entierros, y, y casi todos nuestros antepasados, pues están además enterrados en el cementerio del poblado, que también está pues ahí en el poblado. Ya no permiten enterrar cuerpos, sino que solamente reciben cenizas, pero anteriormente era un cementerio tradicional y, y, y mucho antes pues en la, los entierros se hacían en la tierra. Entonces, pongamos nuestros antepasados, están ahí enterrados, pero en la tierra. Ya después eh, fue que se conformaron las bóvedas y, y ya por ende los osarios. Eh, nosotros íbamos a estudiar hasta... Bueno, aquí había una escuela rural que fue la escuela de... A mí no me tocó, pero a mi mamá y a mis tías, y donde la, las personas mucho más adultas estudiaron en la escuela rural, la Guacán, Que eso hoy todavía está la escuela de la edificación tal cual, eh, que es donde funciona la Fundación María de su o sea, la Fundación de Adopción María de su eh, Ya tiene, pues, eh, se ha algo muy moderno pero la escuela tal cual como era con sus corredores y sus chambranas como decían los abuelos todavía están intactos pues, todavía sigue conservando esa construcción nosotros también teníamos otra escuela rural que era que está que funcionaba en la Chapona que se llamaba la ana mexicana pero esa pertenecía Todavía está la edificación, pero esa edificación pertenece a la iglesia, a la divina Pero la escuela como tal ya no funciona. Eh, ya la única escuela, pues, y lo único público que tenemos es el INEM. Y pongamos la escuela de varones, que era la Francisco Herrera Campuzano, donde hoy está la Casa de la Cultura y la Estación de Policía, era la escuela de varones. Pues, donde estudiar, pues nuestros padres, incluso a mi hermano ah, no, le tocó estudiar ahí. Y la escuela Guillermo Chavarría, que es la de niñas, eh, anteriormente era solamente femenina, que está en el marco de la plaza, pues que todavía persiste. Pero ahora está escrita al INE y ahora es mismo ahora funciona con niños y niñas. Eh, bueno, eh, ¿qué más les cuento? No, pues si quieren me preguntan ahí, pues por ahí podemos ir dejando para darle la palabra a Juan igual Doña Hilda, muchas gracias Eso yo creo que nos antoja demasiado ese recorrido dentro de ocho días, Doña Hilda también va a estar con nosotros, les vamos a escuchar y a recorrer todas esas historias de viva voz entonces, no, muchas si gracias si quieren ampliar un poquito lo que dijo Ana perdón, si quieren sí, ampliar ¿sí? un poquito lo que dijo Ana de la U y la biblioteca eh, porque la biblioteca nace con la alcaldía de Aníbal Gaviria en las, jornadas de, en las jornadas de vida que él hizo en cada comuna y fue priorizada por los líderes y por la comunidad. Eh, fue una priorización que se hizo en el barrio Colombia, donde hoy está Ciudad del Río, y bueno, casi a punta de pito, de aplausos, y, y todo y como ya teníamos el programa de la UBA, pues nos, nos fue muy fácil eh, que en la UBA en la insertar la biblioteca e insertar el buen comienzo. Por eso en la UBA funciona el buen comienzo y la biblioteca, que es producto de los líderes de esta comuna. Gracias. Doña Anita, ¿y cuántos barrios tiene la Comuna 14? La Comuna 14 tiene 22 barrios. Que pasa es que en, en esos 22 barrios estamos inmersos los sectores más tradicionales con los nombres más tradicionales de la comuna, que digamos, nosotros somos el sector del Garabato, el sector Los Parras y la Loma de los González, eh, que cada uno tiene Junta de Acción Comunal Independiente, pero por planeación, me imagino que por facilidad de ellos, nos identifican como el barrio Los Naranjos. En la parte alta del tesoro pues tenemos el tesoro La Virgen y el tesoro La Y, que tampoco en planación aparecen así, sino que aparecen como lomas 1 y 2 y balsos 1 y balsos 2. Digamos, tenemos una gran dificultad con el tesoro La Y, porque el tesoro La Y Siempre ha pertenecido a la comuna 14, siempre ha estado inmerso en la comuna 14, pero en la última división que hicieron aparece como si pertenece, que pertenece a Santa Elena. Pues una cosa, algo como, no sé, como loca, porque ni, ni tienen raíces, ni, ni tienen transporte. Mejor dicho, ellos con Santa no tienen ninguna conexión. La conexión de ellos es totalmente. De, con la comuna 14 siempre han participado en la comuna 14, eh, todas sus familias han sido bautizadas y casadas y pues y casados los antepasados en la comuna 14, porque está también en esa comuna tenemos una serie de templos muchos que fueron la curia los fue eh, como constituyendo al, al paso que se fue ampliando como el terreno. Y sobre todo cuando nos aplaron a hacer urbanos y están los mangos San Lucas que ya les dije, que sí es, que aparece como los mangos San Lucas, y bueno, y la Chacona, que también es otro otro barrio, otro sector que en planación... tampoco pues aparece como la Chacona, que fue fundado atrás a, a, como en una finca que se llamaba la Chacona, y ahí fue. fueron construyendo las casas y de ahí nace el sector de la Muchas gracias, doña Hilda. Bueno, entonces, eh, ahí nos queda todo ese contexto histórico geográfico, de, pues muy interesante, todos esos procesos de mestizaje, esclavitud, de colonia, esa memoria ahí, pues que queda empoblado. Eh, Juan, de nuevo bienvenido, mi hermano. coméntanos qué hacen allí en la Casa de la Cultura, todo su proceso, sus transformaciones. Adelante mi hermano. Bueno, muchas gracias eh, Daniel por invitarme a este espacio y un saludo también a Hilda y a Ana, que ahorita mi conexión estaba un poco mala y no pude como saludarlas bien. <ríe> eh, pues nada, de la Casa de la Cultura del Poblado, así como un pequeño contexto, eh, la Casa de la Cultura, tal como la Biblioteca, también es un equipamiento público, eh, hace parte del proyecto de la Red Catul, que es eh, un proyecto de la Subsecretaría de Arte y Cultura. Perdimos a Juan. Bueno, en Poblado en general tenemos la particularidad de que en este momento estamos con problemas de conexión. Ahí volvió Juan. Juan, ¿nos escuchas bien? Yo sí, yo los escucho bien, solo que no sé cuándo me voy. <ríe> Empiezo a hablar y no sé cuándo me voy, entonces. Hágale, hágale que eh, ya volvió. Bueno, <ríe> eh, la Casa de la Cultura hace parte del proyecto de la Red Catul, un equipamiento público. Eh, artístico y cultural de de la comuna 14 de hecho es el único equipamiento que este proyecto de la red Catul está en toda, está en toda la 14 por eso también pues nosotros trabajamos como muy de la mano con la biblioteca y específicamente pues este tema de las memorias cierto eh, nosotros, como Casa de Cultura, nos adscribimos a las líneas de la red Catul y una de esas líneas es la línea de la memoria, ¿cierto? La, eh, como, digamos, los espacios y las acciones que se piensan para fomentar la reflexión y la exploración. Bueno, no, así es como este asunto de las conexiones. Los nuevos fallos técnicos y logísticos, las conexiones, pero bien. Juan, de nuevo yo creo que ya volviste. Lo, lo siento mucho, se me sale de las manos la conexión. No puedo cambiar Tranquilo, la conexión que hay a mi alrededor. Es, ahí vemos que es de, en el sur está fallando la internet. Sí. Eh, bueno, no Juan, sé, no sé sí. si. Si quieren, nos cuenta. Nah, que... Sí, dale no se volvió a ir yo creo que entonces vamos a ver el video que tuvimos en la zona 4 el pasado, ya hace unos 15 días estuvimos con talleres Leo en espacios convencionales y no convencionales estuvimos recorriendo Villa Laura Belencito, el 20 maravillosos encuentros estuvimos en Floresta entonces no muy contentos con esta agenda que como decía Dani ahorita ya viene encontrando su final estamos ya en las vamos a empezar ya son las la otra semana entonces bueno eh, aprovechamos para saludar a Diana Carolina Giraldo nuestra querido nuestra querida apoyo por parte de la alcaldía que nos ha aportado bastante en el proceso que también nos ve desde su casa. Entonces, vamos a ver el video de la zona 4. Otro abrazo también para Carlos Andrés Gallego Rojas. es un bibliotecario y para qué son, son para y, para leer más. y es que sin la palabra al oído sin la complicidad del amor sin el bibliotecario en el barrio la imaginación y la revelación pocas veces sucederían en una sociedad donde no estamos ni siquiera en igualdad de opciones para ocupar el tiempo libre el bibliotecario es la alternativa a la esperanza y la ilusión y estuvimos con ellos la zona 4 en las comunas 11, 12 y 13 de Medellín, conociéndonos, acompañándonos y preguntamos a otros qué piensan de los bibliotecarios y su labor. Hola, soy Carolina Lema, articuladora de lectura, escritura y oralidad. Hoy quiero enviarle un saludo amoroso y sobre todo lleno de admiración a los bibliotecarios populares y comunitarios que hacen parte de Revipoa, trabajadores incansables de la cultura, puentes entre los libros y los lectores, Tejedores de palabras dentro de las comunidades, líderes y propiciadores de experiencias inolvidables en torno a las palabras, a la conversación, al encuentro y a la cultura. Un abrazo para ustedes. Hola, mi nombre es Juan Camilo Rave, soy gestor social y cultural. Para mí, la labor de los bibliotecarios populares y comunitarios en los territorios ha sido fundamental para la construcción de tejido social. Eh, digamos aportar herramientas a las comunidades eh, para poder pensarse como sujetos eh, que participan en la transformación de, su, de sus propios entornos y como eh, unos gestores culturales que de una u otra manera hacen de la biblioteca un entorno eh, dinamizador de los derechos culturales, de los derechos humanos Sí, del arte, de la cultura. Hola, un saludo muy especial para todos los integrantes de Revipoa, de parte de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Un abrazo solidario, cargado de bienestar y cargado de salud. Para la Escuela Interamericana de Bibliotecología es muy importante reconocer y acompañar la labor que hace cada uno de ustedes en sus territorios fundamental el trabajo de los bibliotecarios en la construcción de ciudadanía, en la construcción y en la consolidación de, de los territorios, simplemente para agradecerles, agradecerles el trabajo que cada uno de ustedes hace para resaltar la importancia de esa labor tan bella, de esa labor tan apasionada, de esa labor que se hace con todo el amor por la construcción de territorios, por eso que tiene que ver con, la, con darle conocimiento a todos los ciudadanos, de alguna manera nosotros estamos posibilitando la toma de decisiones más informada, estamos posibilitando que nuestros ciudadanos tengan cada vez más información, entonces eso es una labor fundamental que ustedes desarrollan, el compromiso que ustedes tienen con los territorios es fundamental y eh, es necesario es necesario seguir haciéndolo, y desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología les dejo este saludo y también toda la voluntad y toda la disposición de acompañarlos en este caminar. Podríamos asegurar que los bibliotecarios son genuinos demócratas, tejedores de lo social, del humano, andamios de la vida y hacedores silenciosos del suspiro. Muy bien, aprovechamos para saludar a nuestro equipo de trabajo del proyecto, Franco, en comunicaciones ahí con la voz que escuchábamos en la narrativa de la zona 4, a Joaquín Arley, a Sebas, a Ani, que está hoy detrás de cámaras. Eh, bueno, muchas gracias por sus aportes y por creer en este trabajo como red. Y hablando de red, pues les contamos que Revipoa es la red, la corporación de red de bibliotecas comunitarias y populares de Antioquia lleva 30 años es decir, mis mismos años trabajando en, el, en la construcción de tejido popular comunitario alrededor de las bibliotecas no de bibliotecas vistas como entes eh, que simplemente acumulan información, sino bibliotecas que tienen un carácter de centros comunitarios, centros sociales centros culturales ¿cierto? entonces entonces eh, bibliotecas y equipamientos que le apuestan la transformación territorial, bibliotecas muy importantes. Y bueno, como redes les contamos que estamos este año ejecutando este proyecto tipo 4. Venimos también trabajando en el segundo año de manera conjunta con la Fundación Familia, en donde la Fundación Familia en un primer momento entregó unas remodelaciones y mejoramientos de espacio a las bibliotecas populares. También este segundo año se viene adelantando un proceso de capacitación y por fortuna pues desde este mismo apoyo de la Fundación Familia que nos hace se logró hacer una compra de libros nuevos a todas las bibliotecas, nos dieron como un estímulo como por 60 millones para comprar libros a todas las bibliotecas, donde se vieron beneficiadas las bibliotecas de la red que en este momento son 24 asociadas y 22 están trabajos, trabajando sin parar. Asimismo, también se viene adelantando con la Universidad de AFIT una campaña que se llama Librotopía. Esta campaña consiste en realizar una serie de donaciones de li libros de literatura a las diferentes bibliotecas populares y comunitarias que, digamos, desde este proceso nos damos cuenta que la red tiene 24 asociadas, pero en la ciudad vienen, se vienen formando nuevas formas bibliotecarias, bibliotecas populares en la calle, itinerantes, también con temas especializados como el punk que encontramos en, el casa en el, la Casa Cultural El Hormiguero en el centro, que tienen una biblioteca punk, también en Bibliocielo, que es un proceso hermosísimo, que vienen allí trabajando con chicos y chicas en la parte alta de Santo Domingo, entonces no pues eh, estamos muy contentos ha sido un año muy movido para la red les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que se enteren de todas estas cositas que hacemos también muy contentos porque se están iniciando la ejecución de 10 estímulos Leo para bibliotecas populares y de las 10 bibliotecas ganadoras 6 son de la red entonces también es algo pues muy valioso de nombrar en ese contexto pues me gustaría preguntarles a ustedes que trabajan y tejen también ese territorio en la zona 5, ¿qué antecedentes de bibliotecas conocen? De pronto, ¿qué evidencias de procesos leo en lectura, escritura y oralidad hay? ¿Cierto? Sabemos que, como nos decía doña Hilda, la, la Comuna 14 tiene unas particularidades que hacen que no haya tanta dinámica de encuentro o en algunos lugares por lo menos es así, porque el encuentro termina siendo de manera casi que comercial, en centros comerciales, en lugares para comprar o, o hacer otro tipo de actividades, eh, pero no sé, yo creo que ustedes también estando allí creo que pueden conocer otros tipos de procesos, así sean semillas que se vayan sembrando y van creciendo. Entonces Ana, desde tu labor cuéntanos qué sabes en cuanto a esto. Bueno, eh, yo creo que pues eh, la comuna tiene muchos procesos de más que de, de pronto de lectura, de escritura, de oralidad, eh, porque como había dicho tiene mucha historia y como nos ha contado Hilda ha sido, una, ha sido una historia que se ha ido yendo de, de generación en generación, pero de manera más oral. Por ejemplo, Hilda, yo creo que lo conoce más de lo que le ha, de lo que ha sabido de sus de su mamá de, de sus antepasados y guarda toda esa información en su cabeza, que es mucha. Entonces yo creo que el tema de la oralidad ha sido bastante fuerte a pesar de las transformaciones que han habido en la comuna. Y por eso eh, pues eh, llegan algunos procesos de escritura, como por ejemplo Las Matronas, que fue un proceso que se hizo como en 2017. Entonces empezar a documentar, a escribir sobre esas líderes, que, que, que fueron importantes y que siguen siendo importantes en la, en, en la construcción de la comuna. Eh, hay un, eh, un periódico que se llama Vivir en el Poblado, que digamos anteriormente estaba un poco más enfocado en, esta, pues, en reconocer los barrios del poblado, y ah, hizo una documentación de, de la historia de barrio por barrio, eh, en ediciones pasadas de 1990 y algo, hay otras que sí son ya del 2000, pero que lo que hizo fue empezar a investigar un poco sobre la historia de cada uno de esos barrios de las lomas que son tan importantes y que de pronto no se conocen tanto porque están dentro de esos barrios que son que son oficiales, como ahorita lo mencionaba eh, lo mencionaba Hilda, porque por ejemplo la Loma del Garabato, la Loma de los González y los Parra, están dentro de un solo barrio que se llama Los Naranjos, pero que igual forma no tienen esa identidad, porque cada uno eh, tiene una loma, tiene un, una, una construcción ya como identidad, por ejemplo el Garabato que se remite a las... a la a la actividad económica que hacían las mujeres con la gelatina de pata de vaca, los González que tiene como cinco sectores, y en sí esos tres sectores eran han sido demasiado unidos, pero de igual forma quieren conservar una identidad, ¿cierto? Entonces el periódico que en el poblado hace también esa documentación de, de, de estos barrios, también por ejemplo del tesoro La Ye, del tesoro La Virgen, que también ahora aparecen los balsos, pero que en realidad pues, eh, se construyen como dos territorios diferentes, pues que inicialmente fueron una sola, una sola Junta de Acción Comunal, pero que luego se separan y que tienen dinámicas también muy, todavía muy barriales y muy comunitarias. Y hay otro proceso que quería mencionar, que ya es un poco más, más nuevo, eh, y es un, una agrupación que se llama Real Familia, y que hace una actividad eh, como anual que se llama RAP en las Lomas, eh, entonces, esa es otra forma de lectura, escritura de realidad, pero a través del, del, del rap, ¿cierto? Pero que empieza a ser un proceso juvenil, eh, un proceso que, que, que también tiene mucha identidad de las lomas, pero que, que empieza pues como con un tema más, más actual, más nuevo que es el tema del rap y que está en estos momentos en el garabato más que todo, pero que también busca pues como estar eh, como en función de esas otras lomas. Entonces, esos son como esos antecedentes que tenemos de lectura y, como le digo, principalmente de oralidad, que hace falta empezar, bueno, que ya se ha hecho y que se viene haciendo, eh, ese proceso ya de la lectura y de, de, de la escritura. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Si quieres Acá si le quieren a... les explico algo. Bueno, vean. Nosotros, como les contaba, nosotros éramos rurales y la primera asociación cívica y social eh, de la parte alta del pues, y mejor dicho de la Comuna 14, fue el centro cívico, no eh, si me pasa el nombre, pero era un centro donde tenía, digamos, como sucede en la Loma de Parras. Pero había un representante de cada uno de los sectores eh, que han mencionado anteriormente. De los que del Tesoro La de, del Tesoro La Virgen, eh, del Carabato, de los padres y de los González. Y fue como la, la primera organización social que hubo. De esa primera organización nació la Junta de de los González, que en este momento es digamos la, la que más años tiene creo que está alrededor de 55 años la Junta de Acción Comunal de Los González y, y digamos, nos unía a los padres del carabato con un miembro de estos sectores ahí dentro de la Junta de Acción Comunal de Los González se empezó a estar una biblioteca una biblioteca que se llamaba Jorge eh, pues sí y, eh, hacíamos recolectar de los libros eh, tenía un horario eh, luego de, de la junta pues de, de esa, digamos incipiente biblioteca que nació en la junta de acción comunal de los gonzález pues aparece la junta eh, aunque no es el orden pero en la junta de acción comunal de los parras también había una biblioteca y la parroquia La Visitación acogió esas bibliotecas y las unió. Y teníamos una biblioteca en la parroquia La Visitación. Cuando se constituyó la parroquia La Visitación, porque nosotros empezamos a tener un templo católico. No me pregunten los años, que para los años sí soy como muy mala, pero se inició con San Lucas. San Lucas era la, la parroquia o el templo católico que recogía digamos como la parte alta. Entonces los González, los para los garabatos y los magos San Lucas. Viendo que pues la extensión era muy grande y la población también, entonces eh, el San Lucas quedó en los magos San Lucas y se fundó la, la parroquia de la presentación. Entonces ya la parroquia de la Situación como asumió esa biblioteca, pero bueno, eso se perdió en el tiempo. Ya los libros eran como pues muy viejos, eh, bueno, se perdió en el tiempo. Ya como les conté anteriormente, la comunidad de los libres, pues entendimos la necesidad de sí tener una biblioteca, incluso la biblioteca que está en la uva para nosotros no reúne las expectativas que nosotros queríamos y en realidad, como nos la soñamos y como la pedimos en las reuniones eh, cuando nos no hicimos para, para soñarnos la uva claro que la uva pues no no tiene no es claramente lo que, nos soñó, lo que se soñó la comunidad pero ahí la tenemos y nos sirve mucho eso es como una breve historia de cómo fue el movimiento de biblioteca acá en la parte alta del poblado en la parte de la Centro, pues no, nunca ha habido un movimiento de biblioteca, ahora esta que es total, pues de toda la comuna, pero en la parte de abajo no, no, se, ha, no se ha tenido pues como un movimiento de biblioteca, aquí en la parte de arriba. Así. Bueno, muchas gracias doña Hilda, muy bien, vamos ahora entonces con Juan, Juan todavía estás por allí. Bueno, de pronto Juan, hacia ahí está. Muy bien. Oh, Juan, yo creo que tienes el micro apagado. Hola, sí, por aquí estoy. Eh, Juan, no, eh, la misma pregunta para... como los antecedentes o evidencias de proyectos literarios, leo de bibliotecas comunitarias... Pues es que como como decía ahorita que no sé si se alcanzó a escuchar nosotros como equipamiento más que un lugar de repositorio de memorias como tal o de, somos un lugar que busca fomentar eh, esa creación de latillas en el memorio, cierto. Entonces tenemos nuestro repositorio como de esas acciones que, que guardan relatos de memoria vendría a ser de alguna forma la biblioteca, ¿cierto? Pero nosotros nos volvemos como ese ente en el territorio que, le, digamos, como que en diálogo con otros actores, líderes, personas, artistas del territorio, se buscan como generar esas memorias, lo que nosotros llamamos unas memorias subterráneas. ¿cierto? que son como las memorias del día a día, de la cotidianidad, no esas memorias oficializadas en los libros de historia, sino las que nos cuentan, por ejemplo, lo que hace Doña Hilda, cierto que aparte de tener un registro histórico, pues también tiene como toda una experiencia de vida, y es esa experiencia de vida la que nos parece que es bastante potente. cierto Entonces, con colectivos como por ejemplo Amarillo Lab, en el 2019 se realizó un documental sobre esas memorias del barrio Manila, que también pues es uno de, uno de los barrios pues como que más tiempo lleva y más clásicos también del poblado, eh, también pues digamos a, a, aportando eh, a esas investigaciones que hace el grupo de memoria de la biblioteca. También, eh, digamos, aportamos con material, con la creación de material audiovisual para poder comunicar esas memorias de una manera diferente, ¿cierto? Y tener otro tipo de archivo que en este caso sería el audiovisual. Eh, también, digamos, con Poblado TV, un colectivo de un medio comunitario del Poblado, se han realizado también algunos videos y algunas, el documental sobre las memorias de Doña Ángela Penagos, que también es una gran lideresa y como a través de esa voz o de esas memorias subterráneas poder contar un poco esa historia, pero de repente también, por ejemplo, unos pequeños podcasts que hicimos que se llaman Sabores del Poblado, que digamos la excusa era pedirle a las personas recetas, pero al mismo tiempo también hablar del territorio. Entonces ahí tenemos miradas no solo de habitantes de diferentes sectores de la diversa Comuna 14, sino también de visitantes, de de personas que no viven en la 14 pero que la visitan y que es una característica muy propia justamente de este territorio y también se puede como hablar de una memoria desde ahí cierto como ese territorio que se construye en el imaginario de las personas que constantemente lo visitan y que lo habitan sin vivir como tal en él eh, entonces digamos esa es como la experiencia de la que yo puedo hablar como desde la casa, ¿cierto? Como el diálogo que creamos con otras, con otras entidades, con otros grupos, con otras personas del territorio para fomentar, ¿cierto? Fomentar, eh, como invitar a que se hagan creaciones en, especialmente artísticas eh, que hablen de esa memoria. Y pues ahí uniéndome con ese ese proceso de oralidad de que hablaba Ana ahorita también, eh, pues justamente creo que rosa ahí también como con la exploración artística, ¿cierto? La oralidad como una disciplina que no solo pues tiene como toda este, esta cuestión de, de guardar memoria, sino pues también como de, un, de, un, de una actividad, una acción estética también, ¿cierto? El cómo se cuentan esas historias y también pues ahí eh, con por ejemplo Real Familia que también ha estado como muy cerca a la casa y realmente nosotros como casa pues hemos digamos nos hemos pegado mucho también de ese proceso del grupo de las memorias de la biblioteca y ver cómo, cómo digamos nuestro, nuestro aporte ahí también es cómo podemos dinamizar de otras maneras eso que tan juiciosamente eh, se investiga y se trabaja en el grupo Juan, súper bien ahí pues bastanticas cositas por, por mencionar, muy importante ese cierre con también los grupos artísticos y culturales, cierto, que no solamente trabajan en la transformación desde la literatura, sino desde otro tipo de artes y bueno pues se nos va a Esfumando el tiempo, una conversación muy amena, yo creo que ese recorrido no lo vamos a disfrutar mucho, para quienes nos ven, el recorrido lo vamos a hacer el próximo sábado a las 10 de la mañana, pues ya por el interno haríamos inscripciones, vamos a estar visitando la Casa de la Cultura, la Biblioteca y algunas de estas casas eh, tradicionales que mencionábamos también de estas familias, eh, agradecemos mucho a nuestros invitados, unos excelentes ponentes, Aprovechamos para saludar por aquí a Sebas, que nos escribe desde su hogar. Bueno, un abrazo muy grande para vos también, Sebas. Eh, bueno, unas palabritas de despedida por, por parte de nuestros invitados. Y con esto cerramos el conversatorio de la zona 5, que decidimos llamar Buscando las Huellas de Memorias Perdidas. Muchas gracias por su conexión. Ana, si quieres Sí. bueno, no, agradecer mucho por el espacio, muchas gracias a, a Hilda porque yo cada que la escucho eh, me acuerdo de cosas diferentes, entonces me parece súper bacano siempre poder escucharla porque uno refresca y va conociendo un poco más de la comuna. También muchas gracias a Juan porque ahí compartimos muchos procesos y estamos pues como en ese camino de seguir. Eh, documentando o estar pues como en el tema de los procesos quizás nos quedan faltando muchas cosas pero pero ahí estamos entonces no muchísimas gracias también a Revipoa por por haber llegado a la comuna 14 que de pronto tiene otra imagen totalmente diferente pero entonces también esa es la idea empezar como a que la gente tenga no otra imagen quizás pero sí como diferentes diferentes percepciones de la comuna entonces muchísimas gracias Gracias a ti, Ana. Doña Hilda, unas palabritas para despedirnos. Bueno, de pronto por ahí no está Doña Hilda, vamos con Juan entonces. No, no de nuevo muchas gracias por la invitación, Pido disculpas y me da mucha lástima mi conexión, porque el, el conversatorio está muy interesante, pero me llegan como por fragmentos a veces, <risa> perdón, eh, pero bueno, nada, queda ahí como mucho en el tintero, y les esperamos pues a quienes estén haciendo, vayan a, hacer el recor vayan a estar en el recorrido dentro de ocho días, eh, por allá en la Casa de Cultura nos, nos veremos y nos saludaremos, y un gran saludo a, a Ana y a Doña Hilda, me, me gusta verlas y escucharlas. Bueno, haber compartido con ustedes. De pronto, doña Hilda ya está por ahí. Bueno, de pronto ahí está con fallitas de conexión. No, muchas gracias. Eh, infinitamente desde Redipo agradecemos su participación. Es una comuna bien particular que tiene unos estigmas muy contrastados que es necesario verla de diferentes formas, como nos lo menciona Ana, que también hay una riqueza, y un legado histórico y cultural tremendo, el cual debemos eh, interiorizar y hacernos más conscientes, porque recordemos que como ciudad tenemos dos inicios, el, el de allá, que hay, hubo unas fragmentaciones ideológicas, y luego el que conocemos aquí de la Candelaria. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta conexión, les abrazamos, les invitamos a que nos sigan por redes sociales y bueno, un abrazo, chao, chao, feliz día de la celebración al amor y a la amistad. Que disfruten mucho y hasta siempre. Chao, chao. Gracias.